Debemos conducir con unas gafas adecuadas para proteger nuestros ojos. Deben ser resistentes y robustas, que puedan aguantar, sin romperse fácilmente, un impacto con el airbag contra la cara. Por eso, elige cristales orgánicos para las gafas que utilices al conducir. Otro tipo de cristal puede astillarse en caso de accidente y provocar lesiones muy graves en tus ojos. También elige cristales con un tratamiento antirreflectante y, en el caso de gafas de sol, con lentes polarizadas. Esto protege de los reflejos y los cambios de luminosidad que ocurren mientras conduces. Si te molestan los faros de los coches durante la noche, existen unas gafas especiales que disminuye esta sensación molesta de los faros de los coches durante la conducción nocturna. Se trata de unas lentes amarillas que puedes adaptarlas también a las gafas que uses habitualmente para conducir. Si usas gafas para leer y también para ver de lejos, debes conducir con lentes progresivas, ya que debes poder ver bien a diferentes distancias. Y no olvides sentarte correctamente, no demasiado cerca del volante, dejando una distancia de unos 25 centímetros desde el pecho al volante. Y usas siempre el cinturón de seguridad. Recuerda, cuida de tus ojos también al conducir.